Hola a todos gente de YouTube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el fanfic de Izuku la reencarnación de todos los Utsutsukis. Capítulo 2. Talento. Luego del inicio de la Academia de la UA, sería la práctica de entrenamiento de héroes. Coordinada por All Might. El cual es. Héroes contra villanos. Así los primeros serían. Izuku y Ochako. Contra Bakugo y Lira con Izuku y Ochako, ambos antes de entrar, Ochako estaría distraída, Izuku aprovecharía en activar su Kugan. y ver por los interiores del edificio para localizar la bomba, Izuku, no está algo lejos, pero valdrá la pena, Ochako escuchando lo que dijo Izuku le responde, ¿No tan lejos? ¿Hablas de la bomba? Izuku, sígueme, dice para entrar, Ochako algo rara también entraría, los dos que estarían en el edificio. Ochako. Como sabes que la bomba no está muy lejos de aquí. Izuku. Tengo mis razones. Por ahora no daré explicaciones. Ochako. Oye por lo menos intentar afirmarme algo no. Izuku. Ya te lo dije. La bomba no está muy lejos de aquí. Solo continúa. Ochako solo asentiría. Pero desconocía de por qué de la expresión de su compañero. Con Bakugo y Lida. Lida. ¿En serio? Si Sin edueroes debemos actuar como villanos Parece incómodo Bakugo Oye Lida Eh ¿Qué pasa? Bakugo Te pediré que te quedes a cuidar la bomba Lida ¿Por qué me lo pides a mí? ¿Acaso se trata de ese chico crespo? Se nota que les tienes tanta envidia desde que lo conociste Bakugo Tengo mis motivos Haré esto solo Dice Bakugo para ir a buscar a Izuku y a Ochako Lida hablando solo Me pregunto si lo que tuvo Izuku fue un Kirk O algo más Dice recordando el día en que Aizawa no podía apagar su Kirk De vuelta con Izuku y Ochako Ambos seguirían caminando Izuku que detectaría la presencia de Bakugo Izuku 5 segundos Ochaco, 5 segundos para que Izuku Irás sola Recuerda el recorrido que dije Ochaco, Iremos los dos Dice preocupada. Pero... De repente aparecería Bakugo haciendo una explosión en las paredes. Bakugo. Jaya. Gritaría intentando golpear a Izuku. Pero lo esquivaría sin problema. Ochako fue la que apenas cayó al piso. Pero podía levantarse. Izuku. Te lo dije. Ahora él es mío. Ochako algo no muy convencida. Asentiría ante el chico Crespo. En las cámaras. Mineta. Aquí veremos el talento de Izuku. Shoto. Tendrá que saber que no está permitido matar. Kirishima. Algo me dice que Izuku aparte de ser fuerte. Puede que esconda algo. Nos ha estado llenado de sorpresa. Momo. Eso no lo sabremos si no se concentran. All Might. Miren la transmisión. He vuelta con Izuku y Bakugo. Izuku. Katsuki Bakugo. O conocido en la infancia. Como Kachan. No seguiste a voluntad con solo usar tu kir de explosión. Pienos que llegaste en mal momento sabes. De haber llegado minutos más tarde. Podrías haberte quedado cuidando la bomba sin necesidad de pelear. Bakugo. y Deku. Según como tú lo veas. Si te venzo. Habrá valido la pena venir en buscarte. Dudo que tu compañera pueda cuidarse. Y Zul corriendo dice. No me hagas reír. Bakugo enojado se lanzaría a darle un puño Pero Izuku frenaría su primer golpe para lanzarlo al suelo Haciendo que Bakugo escupiera saliva Para luego levantarse con algo de dolor Izuku que estaría distanciado de él Bakugo Solo tuviste suerte Dice para usar su Kirk para impulsar hacia Izuku tratando de darle una patada Pero Izuku lo frenaría con su brazo Bakugo intentaría dar un derechazo pero Izuku también frenaría su otra pierna. Para arrojarlo en las paredes. Formando así algo de uno. Izuku. Veo por qué eres considerado con el Kirk de la explosión. Nunca dejas de estallar ¿verdad? Bakugo que se levantaría de las rocas con algo de dolor dice. No te burles. Izuku. Ya te cansaste. Te dije que te quedara sin necesidad de pelear. Bakugo. Inténtalo si puedes. Izuku. Bien. Como quieras. Así Izuku activaría nuevamente el Byakugan. Bakugo. ¿Qué? ¿Qué diablos te pasó en los ojos? Preguntaría Bakugo sorprendido. Izuku. Parece que será mi turno. Así Izuku yendo hacia Bakugo. Para que luego Izuku usase el Tenketsu de Momosiki Para sellar sus puntos precisos. Dejándolo tirado en el piso. Izuku. Para ser héroes y villanos. Somos tan mutuos en los duelos. Recuerda siempre eso. Dice desactivando su Byakugan y yendo donde Ochako. Con los demás que habían visto la pelea de Izuku y Bakugo. Momo. ¿Qué le pasó en sus ojos? Tenía venas notorias en los lados de su vista. Fumikage. Usó un estilo de pelea extraño. Y lo raro es que golpeó a Bakugo en zonas vitales de su cuerpo. Shoto. ¿En serio eso no era todo su Kiruk? Kirishima. ¿Qué habilidad habrá tenido esos ojos? Kyoka Su Kirk es algo parecido al del profesor Aizawa. Solo que tiene una función que desconocemos. All Might en su mente. ¿Qué fue eso? Pudo cambiar el color de sus ojos. ¿Acaso su Kirk proviene de su vista? Saliendo de su mente. Con Ochako y Lira. Ochako que estaría escondida, dice en su mente. parece que Izuku tenía razón. En el sector 5 estaba localizado la bomba. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Me pregunto si Izuku demorara en ayudarme, con Izuku, que estaría caminando dejando atrás a Bakugo, pero, Bakugo aún podía moverse, pero con más dificultad, Bakugo, maldito oro, ¿qué acabas de hacer?, dice intentando usar su Kirk de explosión, pero vio que no servía, Bakugo asustado, ¿qué?, ¿cómo?, no puedo usar mi Kirk explosivo, ¿qué está pasando?, Bakugo en su mente. ¿Acaso esos golpes que me dio en las partes de mi cuerpo, impidieron que pueda usar mi Kirk? Izuku mirándolo le dice. Bakugo. Ya te has precipitado mucho por ahora. Bakugo gritando. ¿Aún te crees mejor que yo cierto? Dice gritando con más rabia. Izuku. ¿Aún insistes? ¿Alguien con esa excesiva confianza en serio merece ser un héroe? Esto no es un simple juego. Bakugo, además, alguna vez, siempre quise verte así, en esos tiempos, aquel chico, aquel compañero, que me rechazaba solo por mi respeto y favoritismo, lo recuerdas cierto, pensando en algún momento dejarías esa personalidad de exigencia y dura arrogancia, pero al parecer, jamás entenderé tu expresión, más aún hacia mí pero noto que soy el que más eleva tus impulsos, pienso que deberías ser más perceptible. Bakugo, si estoy en la academia, es para superarte nada más. Esas cosas a mí no me interesan, solo me interesas tú, que es derrotarte. Izuku, entonces nunca dejarás de recordarme, incluso ahora que decidiste enfrentarme, pero como héroe que deseo ser, no seré capaz de matar a otros héroes. Ni siquiera a los héroes que les gusta molestar Ahora si sí me disculpas Tengo que ir donde está Ochako Así Izuku marchándose a la vez desactivando su Byakugan Bakugo que estaría cansado de la fuerza estaría arrodillado y aún molesto de sí mismo Aparte de que se dio cuenta de que Izuku tenía algo de razón Aún no dejaba sus ansias de superarlo Pero por ahora no podría hacer nada Bakugo Con para ti ser un héroe es eso dices Desgraciado. Así Markugo estaría sin moverse y descansando por el desgaste de su cuerpo y también de su Kirk. Con los demás. Kyoka. ¿Acaso eso fue venganza? Ohiro. Se conocen desde la infancia. Quizás tengan sus razones de entenderse. Mina. Quizás sea cierto. Pero en serio ese Crespo oculta más habilidades de su Kirk. Mineta. No sabemos si sea un Kirk. Puede que sea otro tipo de poder obtenido de un método distinto. Mezou. Al parecer mi gorilla nos llenará de sorpresa. Con Izuku. Que ya había llegado donde estaba su compañera Ochaco frente a Lida. Ochaco. Al fin viniste. Lida. Un 2 contra 1, ¿verdad? Izuku. Veo que apartes cualquier objeto cercano para impedir a Ochaco usar el Kir de gravedad. Al mismo tiempo aprovechando espacio para controlar tu velocidad. Lida. Así que te diste cuenta Aún así Tener que intentarlo Diría para ir a gran velocidad en frente de los dos Pero Izuku haría un portal de espacio-tiempo enfrente de Lida Que conectaba donde estaba Bakugo derrotado Lida Ah Pero qué es eso Lida no podría frenar ya que había usado mucha velocidad Haciendo que entrara en el portal Cayendo desde arriba Lida cayendo en estilo anime Así aplastano a Bakugo Bakugo enojado estilo ame. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Te dije que te quedaras a cuidar la bomba. Lida. Fui atravesado por un tipo de portal y caí acá. Con Izuku y Ochako. Ochako sorprendida. Un portal. ¿Acaso lo hiciste tú? Izuku que no daría explicaciones le dice: Ve por la bomba. Ochako solo iría a recuperar la bomba. Con los demás que miraría. all Allmind sorprendido en su mente. Esa habilidad de portal. Es similar a la de Kurohiri. Saliendo de su mente. Rikido. Su Kirk no solo era la fuerza y velocidad. Creo que solo quiere sorprendernos. Hanta. Quizás sí. Pero por qué no usó esa habilidad antes? ¿Para qué tanto recorrido? Momo. Quizás solo quiso arreglar cuentas con Bakugo. Ahorrándose su tiempo enfrentarlo. To oru ¿Eso es cierto? Fumikaje. En pocas palabras solo quería jugar un rato con Bakugo. Aun si tuviera un compañero cerca. Parece que no le importó mucho preocuparse por la bomba. Ohiro. Izuku se ha sentido tan calmado como para preocuparse por la academia. Mina. No ha demostrado cansancio ni exaltación. Tal vez sea por su personalidad. Y así los demás opinarían por lo que habían visto. All Might. Bien. El equipo de los héroes ganan. En unos minutos pasaremos a la siguiente ronda. El equipo B serán los héroes y el equipo I. Los villanos. All Might. Enfrenten el entrenamiento de manera lógica para no llegar a un accidente facal. Solo será una recomendación extra si alguien de ustedes se excede. El resto. sí. Luego de unos minutos. Se daría inicio a la segunda ronda. El equipo B que era conformado por Shoto y Mezou. Y el equipo I. Que era conformado por Portoru y Ojiro. Con el equipo i, toh O Ojiro. Iré en serio. Dice la chica invisible. Ojiro. Está bien. Ojiro en su mente. Agakure-san. ¿En serio es la decisión de una persona invisible? Pero no es propio de una chica. De forma moral. Tooru, No debes mirar ¿vale? Ojiro. Evidentemente no te puedo ver. Con el equipo B. Mezou. Con el don de duplicación de brazos El cual Le da la capacidad de crear réplicas de partes de su propio cuerpo en las puntas de sus tentáculos Mezou, Uno en la sala del norte en el cuarto piso Atrás que estaría Shoto dice Espera afuera Esto lo hago yo Mezou, ¿Qué? ¿Hablas en serio? Shoto Estoy seguro También de que nuestro oponente planea una batalla defensiva Así Shot tocando la pared y usando su Kirk de hielo para congelarlo todo. Mezou viendo esto saldría afuera. Antes de que el hielo lo tocara. Mezou, En serio hizo eso. Con el equipo y. Toor. Ay que frío mis pies. Ohiro. Este don es. Ohiro viendo desde la puerta. A Shoto que estaría pasando con lentitud. Shoto. Solo me acercaré ya. Ojiro poniéndose en pose de pelea. Shoto. Muévete si quieres Pero la piel será difícil despegar Al igual que tu capacidad de pelear Así ganando el equipo B Que eran su héroes Todos harían el resto Luego de unas tres horas All Might Bien Ambos demostraron grandes resultados Aunque no tuvo tantos heridos graves en riesgo Pasaron la primera prueba del entrenamiento básico Tomando esta prueba de forma seria suyo hablando Tener una clase apropiada después de la clase de Aizawa Sensei. Es algo anticlimático, no lo cree. All Might. Bueno. Somos libres de tener clases apropiadas. Luego les diré que habrá para la siguiente prueba, por ahora les pediré que se cambien y regresen a las clases. Adiós. Diría gritando para ir corriendo a gran velocidad. Denki. Es es genial. Ojiro. ¿Por qué se fue corriendo? Izuku en su mente. Se fue de repente. Es obvio que esconde algo. Tal vez solo sea un descuido. Saliendo de su mente. Con All Might. Que había llegado al ascensor para luego destransformarse a su figura original. All Might. Uh. Ah. No calculé bien mi límite. Aunque no tenía otra opción. Noto ahora que el joven Midoriya y el joven Bakugo tienen una rivalidad propia. Incluso. Esas habilidades del joven Midoriya son algo extrañas. Pero más aún esa habilidad de portales. ¿Acaso lo obtuvo de Kurohiri? ¿En serio quiere ser un héroe con esa expresión? Realmente si sí me parecerá urgente saber más de él. Con los estudiantes. De vuelta en el aula. Aizawa. Vine hecho por las pruebas que dieron con All Might. Movimientos. Video. Todos sus resultados. Bakugo. Aún teniendo talento. Te comportas como un niño inmaduro. Bakugo algo incómodo. Lo sé. Aizawa Ahora haremos otra cosa Lamento decirlo muy tarde Sin embargo Pero hoy Ustedes La mayoría en sus mentes ¿Otra prueba más? Aizawa hablando Decidirán el presidente de la clase De igual forma habrá vicepresidente La mayoría Una prueba normal de clase Kirishima escójanme como presidente Denki Yo también Kyoka, ¿Y qué hay de mí? Cada quien quisiera ser presidente de la clase. Lida. Silencio por favor. Es un trabajo con la seria responsabilidad de liderar a otros. No es un cargo que todos quisieran hacer. Es un llamado que requiere la confianza de todos a su alrededor. Si queremos usar la democracia para elegir a un verdadero líder. Entonces debemos tener una elección para elegirlo. Así Lida levantando su brazo. Denki. ¿Por qué sugieres algo así? Suyu. Aún no sabemos bien de nosotros. ¿Será fácil confiar o algo? Kirishima. Si es el caso. Y todos votan por sí mismos. Lida dice. ¿No crees que por eso precisamente quien reciba múltiples votos puede considerar a la persona adecuada? ¿Qué piensas, Sensei? Sí? Aizawa. Eso dependerá de las votaciones. Si es que lo ven así. Unos minutos más tarde. Ya estarían los votos contados. Mostrando que Izuku sería el presidente de la clase. Izuku ya sabía que iba a ganar. Izuku en su mente. Era más que obvio. Pero pienso que también suele ser problemático. Será mejor cambiarme. Izuku volteando a ver a sus compañeros. En eso Izuku había visto la depresión de Lira. Izuku. Se nota. Saliendo de su mente. Lira en su mente. Me rindo. No tuve ningún voto. Supe que esto pasaría Es lo que esperaba llamado de una persona Momo ¿Votaste por alguien más? Rikidou Pero tú también querías hacerlo ¿Qué planeabas? Lida Aizawa Bien Izuku Puedes pararte al medio Al igual que Momo ya o Yorozu al lado Los dos se pararían Una vez frente a los compañeros Aizawa entonces el presidente de la clase será Izuku Gorilla Y la vicepresidente será Yaoyorozu. Tsuyu. A mí no me queda mal. Kirishima. Gorilla sí tiene gran talento. Y Momo también por su capacidad de análisis. Izuku. Bueno. Antes de decidir los otros oficiales de la clase. Diré algo. Por lo que veo que la mayoría me escogió. Sin embargo. He tomado una propia decisión. Momo. Eh. Izuku. Pienso que Lida tenía queda bien como presidente de la clase. Tiene talento en llamar la atención. Aún tratándose de política o orden público. Él es capaz de actuar con seguridad. Espero sus respuestas. Dice de manera firme y calmada el Crespo. Lida que estaría sorprendido no hablaría. Pero hasta que en un momento. Uno de sus compañeros hablaría. Kirishima. Me parece bien. Lida tiene un buen acto formal. Tratándose de educación es el más atento Denki Igual Mezou Se mantiene activo tratándose de respeto educativo Incluso reconocido en las señales de emergencia Lida parándose dice Bien Si el presidente me eligió Entonces no habrá dudas Entonces ahora seré el presidente de la academia Prometo dar de mí con las órdenes Momo mirando a Izuku con gota de sudor estilo anime ¿Y qué hay de mí? Izuku hablaste tarde aún así serás la vicepresidenta fin de las dudas dice para irse a sentarse al día siguiente Aizawa bien para el siguiente entrenamiento de héroes será una clase con tres instructores All Might yo y alguien más lo conocerán cuando lleguemos Janta y qué se hará Aizawa desastres catástrofes y todo lo demás un entrenamiento de rescate eso se hará pero será fuera de la academia. Y esta vez decidirán si su usan sus trajes o no. Puede que sus trajes limiten sus dones. El entrenamiento será en el campus. Así que iremos en bus. Tan solo alístense. Así todos partiendo. Izuku en su mente. Rescate. Lo que admiré de niño. No será ningún problema. Dice para seguir avanzando. Así partiendo a su siguiente paso. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más yo me despido. Hasta la próxima vez.